Voy a hacer un, una pequeña intervención para hablar de algunas de, de las cuestiones que ya hemos hablado, pero luego algunas cuestiones más concretas de lo que ha pasado aquí hoy y de, lo que, y de lo que queremos que pase en el futuro. Mira, yo quería empezar, porque lo he hecho en la rueda de prensa, y quería hacerlo aquí en nombre de, de la Dirección Provincial de Izquierda Unida. ...de todos sus compañeros y de todas sus compañeras de la provincia... ...agradecerle a Juan Antonio Romero el magnífico trabajo que ha hecho... ...en un momento muy complejo para nuestra organización política. Y efectivamente yo se lo digo muchas veces a Antonio Maillo... ...que hoy la política va a una velocidad que lo que hoy vale... ...pues dentro de dos meses parece que no vale... ...y dentro de tres meses parece que lo que valía antes y lo que no vale ahora... ...pues depende de cómo vayamos contextualizando la política... ...tiene más o tiene menos valor. Acordaros de que cuando en algunas organizaciones política... ...no se hicieron primarias... ...bueno, pues prácticamente no iban a sacar ardiendo en las tendillas. Pocos meses después, otra organización política... ...donde había gente que no sacrificaba por eso... Eh, ...puso adeo a todos los candidatos provinciales desde Madrid... ...y era tan válido como... ...lo que nosotros y nosotros habíamos planteado otras veces. Y no se hacían esas críticas desde los mismos sectores que se hacían... ...porque la política va hoy a una velocidad... ...que ni siquiera nosotros a veces somos capaces de controlar. Pero aunque eso pase... ...y aunque algunos entiendan que la política va... ...más allá de, de la velocidad que le interesa... ...nosotros somos de tradición marxista, izquierda unida... ...los que militamos en el Partido Comunista de España somos marxistas... ...y no vamos a renunciar a ninguno de nuestros sueños... ...a ninguno de los que siempre hemos puesto en lo alto de la mesa... ...desde que Carlos Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista. Y no vamos a renunciar en ninguno de los espacios donde estemos... ...porque aquí no se ha hecho hoy... ...y no vamos a renunciar en ninguno de los atriles donde nos pongamos... ...ni en los espacios políticos donde estemos... ...a seguir con la ilusión de eh, hacer la revolución... transformar la sociedad y derrotar el capitalismo... ...allá donde podamos. Y por eso vamos a seguir defendiendo hasta el final... ...que esperemos que jamás ocurra, a la revolución cubana. Por eso vamos a seguir defendiendo a la transición política... ...que se hizo en Venezuela a partir de la victoria de Chávez. Por eso vamos a seguir defendiendo que en Venezuela... ...lo que hay hoy es una lucha de clases entre los que Chávez le dio algo para poder ser felices y los que quieren recuperarlo todo para volver a ser infelices a la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas y, por consiguiente, a una parte importante de Latinoamérica. Por eso vamos a seguir defendiendo al pueblo saharaui y vamos a seguir estando al lado del Frente Polisario. Por eso vamos a seguir defendiendo al pueblo palestino y por eso vamos a seguir defendiendo a que las guerras capitalistas que se han producido en los últimos años, en Irak, en Siria, en Libia y en tantos y tantos sitios, nosotros y nosotras vamos a seguir luchándolo allí donde haya un militante de Izquierda Unida y allí donde haya un cargo público de Izquierda Unida sin renunciar a nada y sin renunciar a ninguno de los principios básicos y fundamentales para estar aquí, desde eso que decía Antonio Maillo, que era el optimismo revolucionario. Nosotros somos una fuerza política que se crece ante las adversidades y hemos tenido muchísimas. ...en los últimos años, muchísimas. Eh, cada una en un cierto contexto, cada una por una cuestión diferente. Pero no hemos, gracias a la militancia y gracias a dirigentes como Juan Antonio... no hemos venido arriba. Y en los momentos más complicados hemos vuelto a intentar hacer... ...lo que, lo que siempre hemos hecho, que ha sido luchar por los demás. Mira, hemos dado saltos importantísimos, cualitativos y cuantitativos. Hoy había en esta Asamblea muchos colectivos, muchos colectivos, que hace algunos años no es que no, nos miraran, es que no nos veían. Es que no nos veían. Y hoy han estado aquí, saludándonos, dándonos nuestro cariño, y algunos de ellos diciendo que sin Izquierda Unida es imposible construir una sociedad alternativa. El, el responsable de la CTA ha dicho... ...que a Izquierda Unida se la echa de menos en las demás instituciones. Ha llegado a decir eso a alguien que hace una crítica diaria... ...a lo que hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba. Por lo tanto, vamos a poner eso en valor. Y también en la rueda de prensa he felicitado a José Antonio Nieto... ...por su elección como número dos de la Seguridad de Estado. Felicitado deseándole que ojalá le salgan muchos reyes heredias en España. Y que sea capaz de hacer lo mismo que hizo con este que está aquí al lado... ...que hizo una obra para cortar el agua... ...para que no pudieran enganchar el agua de masa... ...para darle de comer a mucha gente... ...que iba a ir a comer todos los días... ...eso es lo que hizo San Antonio Niento... ...y eso no hace 20 años... ...eso fue hace un año y medio... ...que estaban pasando esas cosas en esta ciudad... ...así que mis mayores deseos... ...para que le surjan rayera en cada ciudad... ...y en cada pueblo de este país... ...para poder ayudarnos a transformar la realidad... ...porque hoy estaban aquí los compañeros... ...los compañeros... Que ...del Frente Cívico y otros compañeros que estuvieron ahí... ...y que hay que reconocerle que sin esa lucha... ...posiblemente hoy no hubiéramos podido conseguir... ...otras lucha desde las instituciones... ...y ha habido ausencias importantes... ...que tienen su explicación política... ...y su explicación ideológica... ...que esta organización tiene que saber... ...mirá, nosotros vamos a enfrentarnos... ...y la organización, yo creo que este, la, la futura dirección local... ...que salga tiene que enf enfrentarse a muchos retos. El primero, yo creo que está claro, que es organizar esta casa para ver cómo eh, nos relacionamos con otras organizaciones políticas y, y ver cómo conformamos ese frente común desde la convergencia bien entendida, desde la convergencia de nuestra cultura, de ir con los demás a más sitios, como ha explicado muy bien Antonio, yo no me voy a repetir, pero tiene muchos frentes abiertos. Y el primero que tiene, y es verdad que existe el frente institucional. La reforma del artículo 135 de la Constitución, la ley de estabilidad presupuestaria, la reforma de la administración local y la tasa de la reposición consiguen que un juez en esta provincia, en esta ciudad, un juez tumbe que se pueden que se puedan contratar personal en los ayuntamientos, pero ya no solo el personal fijo, sino también el personal temporal. ¿Por qué digo esto? Y lo pongo como una de las prioridades. Porque mirad, el capitalismo consigue y ha conseguido crear una red tan casi perfecta desde el punto de vista legal que consigue su objetivo sin despeinarse, sin ningún conflicto sindical, sin ningún conflicto político. Y esa es la realidad. ¿Por qué el capitalismo ha conseguido hacer toda esta trama tan bien organizada desde el punto de vista... ...del punto de vista legal... ...para poder llegar a esa conclusión... ...y aquí veo... ...algunos funcionarios municipales... ...cuando cae la burbuja... ...de la, la burbuja inmobiliaria... ...los mismos que ganaban dinero ahí... ...que se hicieron multimillonarios... ...robándole a los españoles y a las españolas... ...junto con las entidades financieras... ...llegan a un acuerdo con los poderes fácticos... ...de nuestro país... ...con los que mandaban... ...y con los que gobernaban... ...y dijeron que había que crear unas leyes... ...para ellos seguir ganando dinero... ...porque... La construcción es finita y llegó a su fin. ¿Y qué es lo que crearon? Crearon este modelo, este modelo legal, que consigue que al no poder contratar funcionarios, al, al no poder hacer... Las cosas que tenemos que hacer desde las instituciones, desde lo público, con, consiguen tener que obligarnos a privatizar esos servicios, porque es evidente que hay que seguir cortando los, talando los árboles, hay que seguir cortando el césped, hay que seguir cuidando los parques infantiles, hay que seguir parando desahucios, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir todo eso desde lo público. Y si no un juez nos impide la contratación de personal, no tenemos más remedio que privatizar. Esa es la realidad. O, o cambiar al gobierno del Partido Popular, cambiar a los gobiernos de derecha, derrotarlo en la calle y en las instituciones y cambiar todas esas leyes perfectas que ha hecho el capitalismo para conseguir eso. Y cuando se privatiza, los que siguen ganando dinero son los mismos que hacían los ladrillos, que los ponían, que los hipotecaban y que seguían explotando a los españoles. Un personaje de este país como Florentino Pérez es capaz de gestionar todos los... ...todos los impuestos que pagáis, que pagamos... ...los que estamos y las que estamos aquí en un ayuntamiento. Es capaz de cuidar a las personas con la empresa Clese... ...es capaz de cortar y talar los árboles... ...y cortar el césped con la empresa Tales... ...etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una ramillete de empresas creadas a partir... ...de que se cae la burbuja inmobiliaria... ...para seguir haciéndose multimillonario. Y además crean esas leyes que nos impiden que nos impiden sacar a esas multinacionales de los ayuntamientos como nos está pasando. Porque es prácticamente imposible que una pequeña y mediana empresa se quede con los grandes contratos de los ayuntamientos porque está todo perfectamente orquestado. Y tenemos que organizarnos y tenemos que enfrentarnos a esa realidad sabiéndola, conociéndola, estudiando lo que ha hecho el enemigo, sabiendo que lo que hace el enemigo es muy fuerte desde el punto de vista ...intelectual, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico. No es verdad que el capitalismo se esté cayendo, compañeros y compañeras. No es verdad. No es verdad lo que decía Bresnet, que se tiró 20 años. ¿Te acuerdas, Rafa? Lo del comunismo está a la vuelta de la esquina. Tampoco era verdad. Y esto tampoco es verdad. Cada día están más fuertes, cada día están más organizados. ...cada día son capaces de controlar a los trabajadores... ...y a las trabajadoras mejor... ...porque tienen un ejército de reserva... ...que le llamaba Carlos Marx... ...que es invencible... ...se llama 5 millones de parados y de paradas... ...5 millones de personas que están desesperadas... ...por darle de comer a su hijo y a su hija... ...y eso es muy difícil de vencer... ...es muy difícil de meter en la cabeza de los trabajadores... ...lo que ideológicamente nos estamos planteando hoy aquí... ...si no nos organizamos... ...y tienen a su lado a la justicia... Al, al Senado, al Congreso, a la Iglesia Católica, a todos los poderes fácticos que hay en nuestro país. Por lo menos a la jerarquía de la Iglesia Católica, no a los cristianos y a las cristianas. Y hay en esta asamblea ausencia, la de UGT, lo voy a decir aquí, la de UGT, que no ha venido a esta asamblea. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros y nosotras tenemos un enfrentamiento ideológico con algunos sindicatos, entre ellos con la UGT. Porque la UGT se pone en la puerta de una empresa cementera multinacional, cuyo dueño vive en Brasil, que está dentro de un grupo de empresas que se llama Volatarín, que fabrica cemento y que cogen un micro y dicen que nosotros lo que queremos es pegar un pelotazo urbanístico en Cosmo. Que esa es la realidad de lo que está pasando con Cosmo. Y hay que explicar la realidad de lo que está pasando con Cosmo. ¿Y por qué tenemos un enfrentamiento ideológico con UGT y con comisiones obreras? Aunque le reconozco que hoy haya estado aquí su secretario general para pedirnos diálogo y para pedirnos que nos acerquemos. Mirad, cómo es una empresa multinacional que fabrica cemento y que para ganar más dinero, para tener más plusvalía, pide generar combustible a partir de poner una incineradora a 120 metros de un colegio y a 100 metros de miles de viviendas. La plusvalía de esa, de esa incineradora no se la llevan los trabajadores y las trabajadoras de Cosmo, no es verdad. La plusvalía de esa incineradora de generar combustible a partir de la reacción que da, que más residuos, se la lleva un mega multimillonario que ninguno de vosotros, de vosotras conocéis, que vive en el otro lado del Atlántico, cuya empresa multinacional, que es Bolatarín tiene miles de millones de euros de beneficio todos los años y que hace unos... ha hecho tres ERES, tres ERES, desde que se cayó eh, desde que se cayó la, la, la burbuja inmobiliaria. Tres ERES. La mitad de la plantilla de Cosmo ha desaparecido en menos de cinco años. Y no ha habido ni una sola manifestación de UGT, ni una sola manifestación de comisiones obreras en la puerta de Cosmo. Como, por cierto, tampoco la hubo defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras del Eroski, ¿eh? Y eso también es una batalla ideológica, y eso también es una batalla ideológica. ¿Son los sindicalistas enemigos de esta organización política? Evidentemente no. ¿Los compañeros de Comisión Obrera de compañeras de Comisión Obrera? Evidentemente no. ¿Pero hay una batalla ideológica con una multinacional en Córdoba que quiere ganar una plusvalía a partir de la quema de residuos y que no lo podemos permitir por el medio ambiente y por la so sostenibilidad de esta ciudad? Evidentemente sí. Y eso hay que explicárselo hacia la gente. Es que la fábrica ya estaba allí cuando llegaron los pisos. Es verdad. Que había que haber cambiado el planeamiento urbanístico de esta ciudad en el 85, 86, en el 2001, cuando se planea la ciudad urbanísticamente, porque si sabemos que allí van a llegar los pisos no se puede estar fabricando cemento. Es verdad. Pero la fábrica puede seguir haciendo cemento. Lo que no estaba cuando se compraron los pisos y cuando se llevan a los niños al colegio es la incineradora. Eso viene después, por eso nos oponemos, por eso y por otras más cosas. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando todos los días. Mirad, nos enfrentamos a muchas realidades. Con un problema que lo, lo sabéis, pero que a veces no ponemos en valor cuando hablamos con los demás. La correlación de fuerza en el Ayuntamiento de Córdoba es cuatro, a veces ocho, ...contra 21. Esa es. Ideológicamente esa es. 4 a veces 8 contra 21. Con otros siete que cuando la ha interesado... ...que esta fuerza política esté con ellos y con ella, está, que es el Partido Socialista. Y cuando a nosotros nos ha interesado... ...para transformar la sociedad hemos pactado, como hicimos aquí, un acuerdo de 51 medidas. Y por eso... ...decidimos todos y todas... ...que teníamos que estar en ese gobierno municipal. Pero cuando vayamos a la calle... ...a defender lo que hacemos... ...cuando vayamos a la calle... ...a defender y a organizarnos con los demás... ...y con las demás... Recordar, ...recordarle, recordémosle todos y todas... ...que la correlación de fuerza... ...es 4, quizás ocho contra 21. Y esos 21, ...esos 21 defienden... ...un sistema con el que nosotros no estamos de acuerdo. En lo local... ...en lo regional... En lo nacional, en lo europeo, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, hemos conseguido, lo dijimos y lo dije yo, dije, mira, compañero y ¿va a merecer la pena estar en el Gobierno? Y yo dije, si paralizamos el alumbrado público, va a merecer la pena, la privatización del alumbrado público, va a merecer la pena. Y lo hemos hecho. Y más cosas. Si Rafael Castillo consigue que, se, que un solo cordobés, una sola cordobesa, no sea desahuciado, va a merecer la pena que estemos en el Gobierno. Llevamos más de 700, que no lo han desahuciado, más de 700. Si conseguimos que cuando terminamos este mandato, ningún cordobés ni ninguna cordobesa va a dormir en la calle, ha merecido la pena, ha merecido la pena este Gobierno municipal. Y lo vamos a conseguir, con mucho esfuerzo, ¿eh? pero lo vamos a conseguir. Si recuperamos la participación ciudadana, y hoy lo hemos hecho, con todos los defectos que tenemos nosotros y los de enfrente y los que participan, si conseguimos que la gente sea la que tome las decisiones y nosotros seamos capaces de mandar obedeciendo a la gente, habrá merecido la pena y lo estamos consiguiendo. Ahí está mi barrio Córdoba, ahí está la reforma que hemos hecho de la participación en esta, en esta ciudad, ahí está como vienen de otras ciudades, entre comillas, del cambio. Algunas cambian, otras menos cambian, pero son los aliados, son los que con los que tenemos que estar. Cuando vienen a decirnos cómo lo hacemos en servicios sociales, cómo en la oficina de la vivienda, cómo en nuestro reglamento de participación ciudadana, cómo es el modelo de gestión urbanística que estamos desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera, ya mereció la pena. Pero voy a decir una cosa, todo eso la gente de la calle, la mitad, o un poquito más de la mitad, no lo percibe. No lo percibe, porque no estamos siendo capaces de trasladar todas estas cosas al conjunto de los cordobeses y las cordobesas de la manera adecuada. Porque además el socio de gobierno tampoco le interesa, esa es la realidad, porque todas estas cosas las están haciendo los concejales y las concejales de Izquierda Unida, que sería imposible que lo hicieran sin el apoyo del consejo local que hemos tenido y sin el apoyo de los militantes y de las militantes de Izquierda Unida que han estado en cada metro cuadrado de esta ciudad, defendiendo lo que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer, ni más ni menos, lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Con colectivos de solidaridad, con los ecologistas, con un montón de gente que entiende que lo que hemos hecho merece la pena. Y tenemos que seguir defendiendo las empresas públicas. Lo dijimos. Y si cuando lleguemos hemos abierto la bolsa de empleo de Sadeco, a lo mejor ha merecido la pena. Bueno, pues 400 personas llevan ya trabajando en Sadeco desde hace un año y medio. Hemos abierto una, la cerramos y ahora hemos abierto otra. Y vamos a crear plazas fijas en Sadeco y hemos revitalizado empresas públicas que estaban muertas, liquidadas. El otro día llevaron una moción al pleno, 35 horas, y le dijimos nosotros y nosotras, ¿35 horas para qué? ¿35 horas para qué? No, porque la conciliación familiar, la no sé qué, ya lo veremos cómo lo hacemos en las empresas públicas. Aquí está el presidente del Comité de empresa de Aucorsa y allí está el presidente del Comité de Empresas de Sadeco. Y yo, nosotras dijimos en la reunión, en la reunión que tuvimos de compañero y compañera, las 35 horas son para tres cosas. Lo defendió Izquierda Unida con Julio Anguita a la cabeza hace muchísimos años. Son para tres cosas. Primero, para repartir la riqueza y el trabajo en este país. Eso es lo primero. Segundo, para que un trabajador o una trabajadora sea más eficiente en su trabajo, porque se trabaja más y mejor con 35 horas que con 48. Por eso, por la eficiencia y por la eficacia en el trabajo. Y tercero, porque las trabajadoras, los trabajadores tienen que, con, tienen que conjugar su vida familiar, con eh, su vida laboral y con muchas más cosas que para, que para eso estamos aquí, para ser felices, no solo para ir a nuestro puesto de trabajo. Sin esas tres cosas, a nosotros no nos vale las 35 horas. No nos valen las 35 horas si lo que le vamos a decir a los funcionarios es que solo vaya a trabajar menos. Porque tenéis unos derechos adquiridos que son vuestros derechos y que lo vais a vosotros, pero solo para trabajar menos. Eso no es verdad. Eso no es así. Nosotros tenemos que defender las 35 horas porque es un reparto de la riqueza, porque es un reparto del empleo. Y no puede haber 35 horas por sí si no se puede contratar gente en Ocorsa y si no se puede contratar gente en Sadeco. Porque entonces es mentira. Porque entonces es solo una reducción laboral, pero que no nos lleva a ningún sitio, nada más que algunos trabajen menos. Y no podemos caer en esa trampa. A nosotros y a nosotras, y lo hemos dicho, 35 horas en capitulares, bien, bien. Pero que los compañeros y las compañeras que están en capitulares trabajan 35 horas en unas condiciones bastante buenas, las que se merece un trabajador. Pero los que están trabajando en la calle a 40 grados o a 3 grados bajo cero, trabajando por la noche recogiendo los residuos, recogiendo la basura de esta ciudad, no van a trabajar 37 horas y media mientras otros están trabajando 35 horas, ¿eh? No. Y lo dijimos y lo hemos dicho. Y los que van con un camión, con una con un autobús, con 60 personas detrás jugándose la vida a él y los 65, no van a trabajar 37 horas y media mientras los que están en capitulares trabajando 35. Y ahí nos quiso llevar el socio, ahí, a ese debate. Y en ese debate nosotros inflexibles. Si no se cambian las leyes, el, el, la Constitución española, si no se cambia la reforma de la Administración local, si no se cambia, el artículo, el, el, si no se cambia la tasa de reposición, las 35 horas no sirven. Guste o no guste, pero es un debate que tenemos que tener en esta organización política. Mira, y termino. Uno puede ser muy laico, y está bien, y puede darle mucho coraje a las cosas que hace la Iglesia, está bien, pero así no se transforma la sociedad, así no. La sociedad se transforma organizándose. Y eso se lo escuché una vez a Ernesto Caballero, después de un debate tremendo y terrible en una... ...en una asamblea, él salió y dijo... ...todo esto está muy bien, pero ¿cuándo vamos a echar a los curas de la Iglesia? Pues ese es el debate que tenemos que tener. El debate que tenemos que tener... ...es cómo nos vamos a organizar... ...para que el laicismo sea una cuestión entendida también para los católicos. Y cómo nos vamos a organizar... ...para que la correlación de fuerzas en el Ayuntamiento de Córdoba... ...nos permita hacer todas las cosas que tenemos que desarrollar... ...en una organización política, sin... ...sin renunciar a ninguno de nuestros principios... ...y debatiendo todas las contradicciones ideológicas... ...todas las contradicciones ideológicas... ...que sean o que tengan que ser debatidas... ...para seguir avanzando... ...todas y cada una de ellas... ...y a la nueva dirección local que entre... ...que entra... ...yo le deseo, como es normal imaginaros... ...pues lo mejor... ...no lo van a tener fácil... ...porque nada aquí es fácil... Y termino ya. Pero son una somos una dirección local nueva, muy renovada, con mucha ilusión, con mucha gente joven, con gente muy formada y con una capacidad de trabajo que os puedo asegurar que está más que descontada de sobra. Por eso yo voy a pedir que votéis que sí a esa. a esa candidatura. y que votéis que sí. ...a la nueva coordinadora, luego los que se reúnan después... ...que voten que sí a la nueva coordinadora local que se va a elegir... ...porque es una magnífica compañera... ...porque tiene una gran capacidad de trabajo... ...muy mal genio, pero una gran capacidad de trabajo... ...y creo que se merece que se confíe... ...en las personas que vienen empujando por detrás... ...y que van a demostrar que en esta organización política... ...nada ni nadie es imprescindible... ...y les va a tocar el gran reto de también en Córdoba celebrar el 100 aniversario de la Revolución Soviética. Eso también habrá que celebrarlo, ¿no, Rafa? ¿Eh? Así que muchas gracias y mucha suerte a todos.